Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos amigos, soy Madeline Ortiz, agradecida de estar con ustedes nuevamente esta vez para presentar los sorteos nocturnos de hoy sábado 13 de mayo. Los sorteos serán certificados por el auditor Orlando Tristani de la firma Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente siempre aquí en el estudio. El Powerball te espera esta noche con 125 millones de dólares. Y si jugaste, tú podrías ser un nuevo millonario. El lunes te esperamos con Loto Cash, que sigue en aumento. Y ahora cuenta con la gran cifra de 2.600.000 dólares, así como lo estás escuchando. Y tenemos buenas noticias. Los 160.000 dólares de la doble revancha del sorteo de ayer viernes se fueron con una jugada automática vendida en To Go Store en Bayamón. Muchísimas felicidades. Para el lunes, la nueva cifra para la doble revancha es de 100 mil dólares, que también son buenísimos. Así que juega que tú podrías ser el próximo ganador con lotería electrónica. Si alguien se pone que hable ahora o calle para siempre. Pegué. Pegué! Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega pa' que te pegues. Exactamente, no olvides pedir tus cartones de juegos instantáneos porque donde quiera te pegas. Y ahora sí estamos listos para comenzar con los sorteos de esta noche con el Wild Ball. Adelante.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 Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 494. Y cerramos la noche con el sorteo de Pega 4. Muchísima suerte. El número ganador de Pega 4 comienza con el 5. Segundo número es el 3. Le sigue el 0. Último número. Repite el 0. El número ganador de PEGA4 es el 5300. Repito, el número ganador de PEGA4 en la noche de hoy es el 5300. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Busquen nuestra página oficial, Rico.pr.gov. Muchas felicidades en su día a todas las madres luchadoras que día a día nos regalan su amor. Nos guían, nos apoyan y nos llenan de alegría. A todas ellas, Feliz Día de las Madres. Regresamos el lunes a las 2 de la tarde. Que tengan linda noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Pablo Casals pidió que se crearan nuevos músicos puertorriqueños y esa evidencia la vemos en nuestra orquesta sinfónica y la vemos en todos los músicos solistas puertorriqueños que se están destacando alrededor del mundo y aquí alrededor mío posiblemente está la próxima generación y es que he invitado a compartir conmigo a varios estudiantes de instrumentos de cuerdas porque tenía mucha curiosidad de saber qué piensan sobre el concierto que estamos viendo esta noche vamos a comenzar aquí a mi izquierda tengo a danira rodríguez quien es estudiante de violín danira desde qué edad de estar estudiando el violín desde los seis años y siempre escogiste el violín siempre supiste que querías el violín inicialmente iba a empezar con la flauta pero después vi a uno de los integrantes de la sinfónica cuando era cuando tenía como 12 años lo vi tocar el violín y pues decidí escoger el violín te enamoraste se podría decir sí la música que has escuchado esta noche del shanghai Quartet ya tú la conocías eh, conocía a los compositores pero no esa música en específica y qué te ha parecido hasta el momento Interesante, me gustó bastante, lo que pasa es que pues, no es el tipo de música que estoy acostumbrada a escuchar, pero sí, me gustó mucho. ¿Cuál es el tipo de música que estás acostumbrada a escuchar? Pues ese tipo de música es más moderna, yo soy más de la época romántica, clásica. O sea, que lo que viene en, después del intermedio, que es el cuarteto de Beethoven, eso es más de tu gusto. Sí, eso es mucho más de mi gusto, estoy bastante emocionada. Es que en la música clásica hay para todos los gustos y aquí tengo conmigo a Alanis Rocío Sánchez. Tú también, ¿Tú también tocas el violín, verdad? Sí. ¿Y qué, qué edad tú tienes? Diez. Diez añitos. ¿Y a qué edad comenzaste con el violín? A los tres. ¿Y dónde comenzaste a estudiar? Empecé a estudiar con una maestra llamada Elena Schirvanesco. ¿Y ahora estás en el programa del Conservatorio de Música de Puerto Rico? Sí. ¿Y te gusta? Sí, mucho. ¿Qué es lo más que te gusta de tocar el violín? Pues que... Puedo compartir con otras personas, además de apreciar...